Bueno, después de, de la universidad, digo, vente corriendo, no le dije, era sorpresa. No les pregunten cosas, sobre todo, que les pueden leer y que pueden sacarlos de onda. Nada, ya estaba a punto de resignarme y era bien frustrante. Bueno, obviamente, Luciano me dice, no inventes, mamá, no inventes, mamá, no inventes, mamá. Sin duda alguna, Leticia Calderón ha demostrado al paso del tiempo que su máxima prioridad son sus hijos. Especialmente desde que se ha quedado sola, pues desde hace tres años, su ahora ex esposo Juan Collado, se encuentra recluido por las infracciones que se le imputan ocurridas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pero como, como quisiera, pero pronto. Y es que la estrella de telenovelas siempre ha estado al pendiente de la salud, bienestar y estabilidad de Luciano y Carlo Collado. Y precisamente por esa razón, no se opone a que los ya adolescentes puedan visitar a su padre en el reclusorio norte de la Ciudad de México. Que Dios me manos, que lo deje libre. También se conoce que los jóvenes no tienen manera de comunicarse con el abogado recientemente, siendo que ha sido el propio abogado quien ocasionalmente se comunica con sus hijos por medio de una llamada telefónica. Cuando sea más grande no voy a perdonar, no va a haber Y en más de una ocasión... Luciano y Carlo han declarado lo mucho que extrañan a su padre por lo que poder verlo en la mansión sería lo ideal para ellos, a fin de seguir contando con una figura paterna. Choro, porque eres mi hijo de papá del mundo. Pero ella ha recalcado que desea estar presente la primera vez que sus hijos se reencuentren con su padre, sobre todo con el fin de apoyarlos a procesar esta situación. Y es que respecto al temor que siente por la reacción de sus hijos al ver a su padre en la mansión, Calderón contó que los inconvenientes de salud que vivió hace muy poco le hicieron reflexionar sobre qué es lo que pasaría si ella perdiera la vida. Incluso ella aprovechó de hablar de la nueva relación de Juan Collado, quien recordemos que luego de divorciarse de ella, se casó también con la actriz Yadira Carrillo, por lo que Leticia expresó que respetaba cualquier opinión que pudiera tener y agregó que la ex reina de belleza no sostiene ningún tipo de relación con sus hijos. Recordemos entonces que los hijos de la afamada actriz mexicana no han podido ver a su padre desde que está privado de libertad, ya que Calderón tiene prohibido a ir a verlo a la cárcel y ella se niega a dejar que sus hijos vayan sin su compañía a visitarlo. Incluso ella estuvo mencionando que el hecho de que ella no pueda hacer presencia en la prisión llama mucho la atención